El conocimiento abierto es Un término asociado a la sociedad red y de la información sintetiza los cambios de la sociedad moderna. Las tecnologías son la base para la interconexión entre las diferentes sociedades locales a un nivel global. Las posibilidades que ofrece Internet permiten la construcción de verdaderas sociedades del conocimiento sin omitir a otros medios como la prensa, la radio, la televisión y principalmente a los centros educativos. Quienes proponen el concepto conocimiento abierto apuestan a la educación como el instrumento que permite analizar la información disponible con espíritu crítico, seleccionarla e incorporar los elementos realmente formadores de conocimiento. Por ello, en la Universidad Autónoma del Estado de México contamos con un repositorio institucional, plataforma que permite un acceso libre y sin restricciones al conocimiento. Para formar parte activa de ella, Da clic en R.I.